Entrevista que anunciamos antes de irnos. Vamos a aprovechar el tiempo inmediatamente vamos a saludar, darle los buenos días a Francisco Matrillé, como decíamos, ex cajero de MUNE y acusado de estafa en este caso tan terrible en nuestra ciudad. Buenos días. Buen día, siento, buenos días. Me siento increíblemente emocionado porque sí. muchas veces uno ve un programa en su casa, algunas veces, digo algunas veces, porque usted sabe que muchas veces, y hoy que estoy en vivo, me siento como. Muy entre familias. Qué bien. Eh, buenos días, buenos días. Gracias Madrid. por... placer tenerte sí. con nosotros. Qué bueno, igual también para mí. Sí. Que mucha gente sí. viene al programa de esta hora porque sí. se anunció. Sí, sí, es. sí, es. sí es. Esto ha afectado a toda la sociedad, especialmente Franco Macorizano Sí, señor, así es. Siendo tú un, un, un cajero que tiene que cumplir los asuntos normales de una empresa como cajero, ¿verdad? Como, como contable. Contable, ¿verdad? Entonces, ok, cajero, solamente en este cajero. caso. Ok, cajero. ¿Y quién te implica y por qué te implican? Porque no creo que un cajero tuviera tanta influencia para un desfalco de más de 3 mil millones de, de pesos. Bueno, vamos a comenzar con algo de la historia de matri y y Compañía. Matriela tenía en Munay y Compañía 31 años y 11 meses mm. trabajando. Yo lo dije. Y lo cabello lo perdí. Sí. En ese departamento de caja, yo duré ese tiempo: 31 años y 11 meses. Misión era, mi misión: recibir dinero y el pago de dinero a la vez. O sea, ya había mucha gente a recibir dinero de los intereses de los depósitos que hacía, más el dinero que se pagaba a clientes que venían que acabar ya en la compañía. Esa era mi función allá, durante ese tiempo que duré laborando en esa empresa. El 31 de marzo del 2019. Sábado al mediodía, me da una carta de despido. Sábado al mediodía, trabajo forzoso. Inmediatamente no me dan motivo por el cual. Una carta que, bueno, que no quería ya mi servicio. Tú y... ¿No tenía en tu mente el salir de ahí? No, okay. nunca en la vida. O sea, cuando Dios quisiera. ¿Tú sentías la estabilidad? Claro que sí. Okay. De eso es muy importante que la gente sepa que cuando matriz de, de la compañía, nunca se vio que había algo problemático en el sentido de un desfalco multimillonario. Tú no participabas en el consejo administrativo. No solamente eran seis personas. Era, eran seis personas. Solamente seis eventos. Y te hacen una acusación de 20 millones de pesos en un desfalco de más de 3 mil. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Quién lo hace y por qué lo pero hace? Pero la pregunta es, y, y, ¿verdad? Para, para entonces poner a la gente en contexto, ¿cómo usted manejaba ese dinero que le entraba? Porque usted se le está acusando de, de, de haberse robado 20 millones de pesos. Entonces, ¿cómo usted justifica que no que, que, que no se los robó? O sea, ¿Cómo, cómo pudiera usted explicarle al público que lo está viendo cómo te manejaba ese dinero? ¿Quién lo recibía? ¿Si le hacían algún vale? Cuénteme de eso. Eso sí es importante. Ese dinero se llegaba a caja. Netamente llegaba a caja, se le daba un certificado al cliente uh -huh. de su ingreso a MUNED. Que, se, que tenga muy en cuenta que ellos dicen que MUNED no era una compañía que tenía ahorro, ahorros. El que iba a MUNED llevaba un ahorro, no un préstamo a la compañía se ha dicho mucho eso aquí entre comillas entre los agobadores que de la capital y muchos clientes que no saben mucha gente que no sabe nada de esto Muné recibía ahorro de clientes y más nada el dinero llegaba a caja ese dinero que llegaba a caja ¿para qué se destinaba? ¿se depositaba en bancos? ¿o se dejaba para, para pago de intereses y pagos de capital de clientes que iban a buscar allá por ejemplo 500 mil pesos 200 mil pesos, un millón, hasta 3 millones de pesos también para pago del cacao que los clientes sí vendían en Muna y compañía. Todas las tardes, entre 4 y 5 de la tarde, esa caja me hacían un cuadre a mí. O sea, ese cuadre era obligatorio porque no se comenzaba el día, de, el, día el día, por ejemplo, el día jueves, sino se cuadraba el miércoles. O sea, que obligatoriamente a Matrillé se le cuadraba todos los días. Todos los días se cuadraba, y entonces... ¿Quién le recibía a usted ese cuadre? La gerencia recibía, y muchas veces, en los últimos tiempos, ellos siempre venían de la capital, venían a la comisión siempre a, a hacer trabajos en la compañía. Ellos también hacían el cuadre conmigo. Y esas son están todas plasmadas en la compañía, de que ese cuadre se recibía y se hacía todos los días, tanto manual como en el sistema que hiciste la compañía. Una cosa, ya es sabido que Munet actuaba con una, eh, de cierta forma, en base a su confianza que el pueblo tenía. Por eso le llevaban el dinero. Las operaciones de las cuales Munet tenía tradición, ¿desde qué época se sintió, tú sentiste en algún momento, que bajaba la cantidad de cacao que se exportaba? o que se utilizaba para la industria porque Munepos eh, eh, tiene industria sí. y está el chocolate la que Projoba. sí o qué y si está trabajando todavía sí. yo quiero saber la cantidad volumen de esas operaciones en el campo lo que porque me imagino que de ahí es el fortalecimiento de esa empresa sí mira el cacao que entraba allá el volumen que tuve que allá, es un manejo aparte de contabilidad del cacao que entra y sale pero sí, el cliente siempre veía el movimiento del cacao. ¿Qué varía muchas veces en que entre más cacao una compañía X? El precio y la cantidad que produce el cliente en esos momentos. Pero siempre mayormente el cliente no lo veía el flujo vengando cacao ya en la compañía. Pero esa parte cuánto cuánto de cuántos quintales, cuántos allá, mayormente no. eso... O sea, no, no, no me refiero a eso. Es saber es... si, si ustedes identificaron que MUNE en cualquier momento no podía respaldar los intereses de lo que recibían. Me di cuenta después que salí de la compañía. Ah, ya. <risa> y le voy a decir, okay. ¿Por qué? No, responda. No, sería bueno. Miren, cuando lo despiden el, 19, el día 30 de marzo, al día siguiente, era domingo, entonces el lunes, yo debo de ir a la compañía a entregar la caja porque no se cuadró ese día, porque iban a fumigar ese día en la compañía. Ese día, el, día, el lunes, venía una gerencia de la capital a la gerencia local. Cuando llegó a la compañía, a eso de las 9 de la mañana, porque hay vehículo ese día, no prendió en mi casa. Increíblemente, no prende el vehículo. llega a la compañía, eso lleno de gente. Y me dicen: ¿Qué pasa, Matías? Que llega a esta hora, no. Pasó el tiempo y ya yo no laboro en la compañía. Yo vine a entregarle a la caja. Porque ya no, me despidieron el sábado. Inmediatamente comienzo a hacer las gestiones de hacer el cuadro. Nos dan las 12 del mediodía, casi 12 y media, por el flujo de, de papeles y dinero que había ya y de mucha gente del sábado para el lunes. Inmediatamente hacemos el cuadro donde el entrega la caja de su gestión de 31 años y 11 meses. Ese cuadro de ese día da que sobran como 500 y algo de peso. Ya el se va para su casa. Simplemente no trabaja en MUNE. ¿Qué sucede? Es donde la gente, yo entiendo que esta parte es muy importante. Y Inmediatamente, la gente va a la compañía, se decía dos cosas. Él estaba de vacaciones, no matriz renunció de la compañía. Yo me mantenía siempre haciendo visitas porque todavía mi cheque de liquidación no estaba gestionándose. ¿Saben por qué? Pues yo debía en UNED una cantidad de dinero que siempre va prestado. Y hasta que no pusieron de acuerdo con la herencia de que iba a dejar abonado de mi cheque. Duró como quizás hasta el día 15, antes del día 20 de ese mes, me dan ya el cheque de liquidación. Quise otra. ¿A quién despiden por ladrón y le dan su prestación de laboral? A mí me la dieron. A mí me la dieron. O sea que entonces usted fue desahuciado. Exactamente. Eh, no fue despedido en sí. Fue entonces, cuando el cliente comenzó a ir a la moneda y compañía, le decían lo que había ahorita, de que estaba de vacaciones. Que yo había renunciado. Yo le dije. Díganle la verdad. Que Muné me votó. No, eso es para cuidar tu imagen. Matriye, y yo A mí me cuida Dios y me cuido yo. Matrillé, ¿Había rumores anteriores? Yo no lo había escuchado. No había escuchado rumores. Entonces, ¿qué sucede en esa parte? Miren donde estuvo el kit del asunto. Cuando los clientes me llamaban a mi casa. O a mi teléfono personal. O iban a la casa mía. Matrillé ¿Qué es lo que está pasando en Munez y compañera? Yo, ¿qué es lo que está pasando? Nada. Tú no estás allá. Y yo voy a buscar X cantidad de dinero y me dijeron que fuera en dos semanas, en una semana, o hasta en 21 días. La gente comenzó a sospechar. Si no pueden pagarme a mí medio millón de pesos de un día para otro cuando tú estabas, ¿por qué hay que durar una, una semana? Y se creó un revuelo en la ciudad. La gente sospechando y buscando dinero semanalmente. Había semanas que voy la niña hasta 50 millones de pesos. Entonces, ¿por qué acusan a Matrille? ¿Qué sucede? Eh, yo estoy preparando un viaje que desde que tengo visa mi esposa y yo, salimos siempre a, para julio de cada año. Verano, mi esposa es maestra, y salimos el día 2 de julio para Atlanta. Permiso, este un paréntesis, ya usted había recibido su cheque de cancelación claro de, de, sí. la, okay, de las y la, están, Así que de ese dinero que me dieron a mí, yo hago parte a la compañía deuda, todavía debo dinero a la compañía. Yo. Ok. Continúe. Entonces salgo a Atlanta, allá me entero el día 11 de que hubo una rueda de prensa en San Francisco de Macorís donde decían que el cajero Después que lo despedimos, difundió en Macorí la noticia de que yo estaba en quiebra. Lo acusaron a usted. Sí, públicamente lo dijeron. Y se dijo y es verdad que el cajero anda corriendo, uno anda corriendo. Eso se escuchó también. Sí, sí, eso. Se yo con un vuelo de ahí de vuelta del 2 al 24 de junio. ¿Cuándo se había comprado ese boleto? Ese boleto se compró el día como el día 11 de junio. No tan a eso ese vuelo comenzó a planificarse desde enero 25. Hacemos siempre viajes en familia. Y este año, íbamos a Atlanta el año pasado. Mi hermano, llevo una casa con una cancha de voleibol en el patio, que es mi deporte favorito. Sí, también. Sí. Y jugamos voleibol durante 21 días prácticamente. Cuando me entero de eso ya, yo llamo para de usted, yo lo llamé. Sí. Y qué yo le decía al cliente de, de Muné cuando me llamaba a mi casa, cuando nos veíamos en la calle. Miren, su dinero no corre peligro. Déjelo en Muné que no tiene problema. Yo me estoy ahí, no hay problema. Muné sigue igual. Eso fue lo que yo le decía a los clientes. Pero ¿qué pasa? Cuando el cliente de Muné comenzó a tener la desconfianza, de la duda de qué le pasaba, comenzó a trasladarse a la capital. Están allá, la oficina principal de Muné y compañía. ¿Y saben qué le decían a los clientes, la gerencia en la capital? Eso es Matrillé que le robó los cuartos a ustedes y además dice que Monet tiene problemas, que Monet está desfalcado, que Monet está en quiebra. ¿Cómo va a ser? Eso decían esos Buscando en la capital. ¿Pero qué pasa? Mm. ¿Saben qué decían los clientes? A Matrillé o allá. Eso es mucha mentira porque Matrillé me dijo a mí que ustedes no tenían problemas mintiéndole a la gente de Macorís que sabe quién es Francisco Matrillé. Dime algo. Hoy tú tienes una medida de coerción. Sí. La acusación en concreto, ¿qué, ¿de qué se te acusa? Desfalco. Un desfalco que hasta ahora, según me dice, he escuchado a clientes de Muné, puede ser que sea más de mil millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Hay un expediente de 20 millones de pesos para Brasil con Madre. Pero que son 20 millones de pesos. Uh -huh. Son 10 millones. ¿Cómo así? Y si son tipos sí, que acusan a un gerente y a matriel. Ok, una pregunta. Entonces, ¿Junto a quién se te acusa? A, a uno de los gerentes. ¿Cómo es el nombre del gerente? Eh, Luis Francisco Espinal. Luis, Luis Espinal. Espinal. Sí, Luis Espinal. Dime algo, del consejo que tú hablabas, ¿quiénes se reunían? Entre ellos estaba Luis sí. y tú. No, yo no, solamente era un cajero. Okay. Eran dos gerentes aquí. Y eso se conoce todo el mundo que son los gerentes sí. aquí y cuatro en la capital. Ese, esa persona que tú mencionas, hay un cliente que dice que le dio facilidades para poner eh, recursos depositados en MUNE, aún él sabiendo lo que ya había. ¿Puede ser que el gerente lo supiera y Matrillé Cajero no lo supiera? Bueno, tuviste que, que recibió dinero después del problema. Yo, o sea, si yo no sabía nada, era porque no tengo acceso a trabajar con, con la firma de las actas de los, de los accionistas de Muna y Compañía. Seis en total. O sea, yo no tenía, como cualquier otro empleado, a saber qué problema había en Muna y Compañía. Matrillé, ¿cuál es su situación actual? Eh, está siendo demandado, acusado por desfalco. O sea, ¿qué viene en el caso suyo? ¿Qué bueno, esperar el sometimiento a la justicia? ¿Qué espera usted? Vino una, pre, una primera audiencia Que fue en julio del año pasado Donde la, la jueza Por las pruebas que presentaron Decía que no hay nada que justifique Que matriz esté preso Yo quiero un año preso Miren para qué quiero un año preso para matriz Que la gente entiende esta parte uh -huh. Para decir al cliente de Munez y compañía Ese le robó el dinero Cobrenle a ha yo así Fua que esté por otro lado eso que yo quiero justificar. De, de hecho, Marta, usted fue apresado cuando vino de, de Boston. Sin embargo, habíamos tenido comunicación con usted y ya usted no había informado eh, antes del apresamiento qué día usted venía. Usted claro vino de manera sí. voluntaria sí. Eh, con relación a, a, a sus vacaciones y sin embargo fue apresado. ¿A qué usted cree que responde esa esta actitud? Yo vengo y el día, ese día 24, a las 6 de la mañana, yo soy de Atlanta, allá vía Miami. Me dice, la requiere de migración. Yo no ¿El problema. Vamos. ¿Usted no sabía? No, nada. Ok. Y que la Interpol. ¿la Interpol. Pero una pregunta. ¿Eso fue aquí en Dominicana en Santiago, o allá? En Santiago. O, sea, ¿no o sea, no fue allá en... No, no yo no. paso por dos aeropuertos. Puerto salgo de Atlanta. Paso por Miami. ¿Y dónde es la Interpol? ¿No es internacional? Sí. ¿Por qué no me dicen nada allá? Y vengo aquí a Santiago. Después me dicen que la Interpol, que un agente llegaba para llamarme a la capital. Me llevan a Santiago a Puñal. Ahí duró como tres o cuatro horas esposado en un cuartel. De aquí van a buscarme un fiscal y militares en un vehículo de ellos, del Ministerio Público. Me traen al cuartel, me fichan y me procesan ahí un regalo de papeles, una, bueno, la policía ahí. Me traen esposado, me llevan esposado directamente al, a la fiscalía, no al destacamento del Partido de Justicia. Por ese boom que Muné mandó a hacerle a Matrillé, boom, boom, que Muné lo hago responsable ese, de eso que ha hecho a Matrillé. Ellos son los culpables de que ahora mismo la gente ve a Matrillé no como un desfalcador, ni un ladrón, pero la gente con a Matrillé, ¿quién es? En la ciudad. Pero quisieron venderle a la ciudad de que Matrillé es un ladrón. Matrillé, usted tiene bienes, o sea, que, que pudiera... Yo soy cooperativista juntamente con mi esposa de 25 años. Tanto en Cognama, a los maestros, y en Vega Real. Ahí duré uno desde el 2000 hasta el 2019 en el Consejo Central de esa cooperativa Vega Real. Ahora no, estoy, no soy consejero porque hay un tiempo de, de cuando un consejero dura tres, nueve, nueve años consecutivos, recesa. Pero se dijo que usted lo habían cancelado de, de, de, cooperativa, de, de la cooperativa. ¿Qué es cierto en eso? Es mucha mentira. Yo soy dirigente de un distrito que se reúne los sábados en el Liceo Viejo. Gracias. Y parte de, de un engranaje de educación en la ciudad uh -huh. que tiene que ver con la cooperativa Vega Real. Lo voy a, lo voy a decir gracias. No tomo café. Ah, Dile mío <risa> ayer ya. Eso es ustedes. Que a raíz de que soy cooperativista sí. cogiendo préstamos cuando uno sabe administrar lo que uno, poco que gana, hace mucho con lo que uno hace. ¿Qué sucede? Compró un vehículo en el 2000 y a medida que uno va cogiendo préstamos... ¿Qué vehículo usted compró? En el 2000 compré un Corolla 87. Ok. Pero va uno evolucionando. Sí. Evolucionando. Y actualmente, hace dos años y más o menos y medio, hicimos un préstamo hipotecario en mi casa para pagarlo mi esposa y yo. Adquirieron una casa. No, la casa la hicimos. Hace, está desde el 95 esa casa construyéndose ahí en la Guasuma. Sí, sí es cierto. Sí. Y, y todavía, todavía sabe, no se ha terminado te la casa. Eso. Cada cierto tiempo hace un partido para hacerle los closets, una terraza, que los algo se le va haciendo. Todavía no está terminada la casa. Pero es una casa modesta, no es ni siquiera no, es no, una no, casa no, lujosa. No. Mira, Ahora tenemos un vehículo, un 2012, Matallegu. que hicimos un partido de 1.500.000 pesos en la cooperativa. ¿Saben con qué sí. garantía? Con el, con el título de la casa Ya, correcto Dios. Y eso es normal, y Más es algo. lo correcto Una cosa sí. Tenemos, ¿Tenemos el, un eh? Antes de que tú pases con la pregunta Tenemos al profesor Pacheco Que le dimos la oportunidad de, de, de comunicarse llamar. con nosotros Por el verdad por el respeto que le tenemos al profesor Adelante, buen día eh, maestro Buenos días Buen día, ¿cómo está el staff? Habla Pacheco Sí, Pacheco, buenos días, buenos días, buenos días. Sí, mira, Con relación a la exposición de Matrillez eso no es más que una bola de humo que tiene muné para querer buscar un culpable que no es el cajero. Todo el mundo sabe que cuando termina la labor del cajero, hay un arqueo general, se cuenta el dinero y se deposita, y generalmente están los que están por encima de él. Entonces, el dinero que depositaban a esa compañía no pasaba por manos del cajero. El cajero puede manejar el, el dinero de un día, más o menos pero no un volumen multimillonario que es el asunto. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que esa estrategia de esa compañía es lo que se llama la, la pirámide de Ponzi. Es decir, yo te cojo a ti, Francis, tú depositas sí. dinero de mí, atrás a Traba Fulvio, yo le pago los intereses a Fulvio, pero a, después va Jan, yo le pago con los intereses, con el dinero de Jan le pago los intereses a Fulvio, te pago y a, a mí. ti y a otro más. Llega un momento tal que la compañía no tiene dinero, no tiene porque fin. los intereses que estaba pagando era demasiado altos para atraer la gente que cayeron en este gancho finalmente. No es, es cajero Es la compañía la responsable. Sí. Gracias. Y el caso hipotético de que sea el, el amigo, el culpable, que no lo es, es la compañía la responsable, Exacto. no es el cajero. La gra gracias, Pacheco. Pero no lo ha sido ni lo lo los depositantes. Gracias, Pacheco. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Francis Mira, tenía una preguntita. Eh, es importante, porque ya esto para mí, esto va tomando ribete, eh, de crisis a mucha gente que dependía de sus intereses por buscar mejores tasas que los bancos no lo dan. Ahora bien, tú tienes... Conocimiento de lo que ha dado como informe el conciliador, que es el representante de los depositantes, del monto que asciende esto. Y en el final, te, una preguntita. ¿Tú llegaste a recomendar por la seguridad que tú expresas que tenía de la compañía a personas o a familiares? Sí, del monto del conciliador no, no me doy cuenta de qué monto específicamente se habla. Solamente he escuchado a los ahorrantes de MUNE que hablan de un de más de 3 mil millones de pesos. Bueno, es importante que la gente sepa también. Yo sí recomendé a personas que llevaron su dinero a MUNE. No hay una tasa de interés de un banco de un 6 o un 5 que un 10, un 8 o un 9. ¿Es atractivo o no? Claro. Sí. Bueno, sí. en MUNE y compañía, hasta ahora, mi madre, mi suegra, Castilla de mi esposa, cuñados, amigos cercanos, familiares, están todavía encharcados en una compañía. Y usted afirma que usted no sabía nada de lo que estaba aconteciendo. No he sabido de mi familia con dinero metido ahí. Nunca en la vida. Eso es absurdo. Nadie lo haría. Patrille, entonces es la compañía. Es que lo sepan los ahorrantes claro que sí. y la sociedad. Porque se ve que no estamos frente a un individuo que de forma descabellada, aunque no. No tenga ah. cabello. Dos veces. <risa> <risa> Haya cometido una, un una atroz de esta naturaleza y que afecte a más de sí. mil personas. Sí. Mucho más. Mucho más. más. Son dos mil. Sí. ¿Cuántas más personas más o menos tú recuerdas que había? Quizás uno más de tres mil o cuatro mil clientes. Oye. Que mensualmente Muné pagaba interés, entre 20 y 30 millones de pesos mensuales. Es decir, que la carga de Muné mensual era. 30, de venta a 30 Más o menos, de intereses solamente De intereses solamente, solamente. Pero sí. yo hasta veo que eso es ínfimo para Para tener una crisis como esta el Porque ellos debieran de el generar no con sus empresas y su y su negocio Más de ahí Ellos siguen laborando Es que no todo es que no todo dependía de los préstamos que ellos daban Matrille, entonces Es que los préstamos no generaban La nada. compañía funcionaba Era como, como una financiera ¿Sin tener permiso de la superintendencia de bancos, ¿Sin ser financiero? Eso están aquí investigándolo. Porque al tener una compañía como MUNE, Mune compañía, MUNE CRL, mayormente cacao, cacao. Pero mayormente la gente llevaba dinero, depósito, ya no es un préstamo. ¿A quién ha visto que lleva al banco un préstamo de, que de 100 mil pesos? Usted va y lo lleva al banco para pagar intereses mensuales. Aquí en San Francisco de Macorís, justo que la gente sepa, que todos nos conocemos. Y están... Espérate, eso que tú dijiste. ¿Hay personas que depositaron ahí habiendo tomado un préstamo? No, no. Ah. no, no, no. Me refiero a que ellos dicen que no eran una compañía que captaba ahorros de personas. Que eran prest... que ellos llevaban... Mm -hmm. La gente llevaba ya dinero prestado a la compañía para que monede evolucione. Y nadie que llevaba un ellos, millón de pesos no va a prestar ahorro. Que una compañía. Recibían ahorro. Incluso, ahorro. incluso pudo haberse... Eh, usado este mecanismo, aún a sabienda de las eh, autoridades de MUNE, que este dinero pudo haber sido también de origen de lavado. Y esas eso está, no son cosas que está, dominamos. Mat Matrié, una, eh, complicado. Eh, dos preguntas en una. ¿Tiene usted eh, en sus manos las pruebas que pudieran sustentar su inocencia? O sea... Eh, si le dan algún tipo de, de recibo, de documento Al momento de que le, se hace el cuadro de, de, Se hace el cuadre de la caja durante 30 años o Sé sea que es una cuestión difícil de, de, de, de guardar Y además ¿En qué ha afectado eh, Esta situación, esta acusación A su familia y a su entorno? Bueno, los cuadres De la compañía, yo tengo el último que me hicieron a mí Para salir de la compañía Que habla mucho el último, a los demás están en la compañía Porque son eh, papeles de, de, de su oficina bueno, mire, en la familia Matrillé hay muchos músicos, maestros, médicos, hay comunicadores, hay teatristas, pintores, cooperativistas. ¡Wow! Sí. Mira, hay alguien que nos escribe en relación a la persona de Matrillé que dice, buenos días, el número, vamos a poner WhatsApp, y una persona nos hace referencia sí. a su persona. 68, 86, se, se, eh, eh, se aflige, porque, sí, es una situación se aflige muy difícil. porque es una situación difícil que ha puesto a él y a su familia y que ha traído un poco no. más de confusión a algo que la empresa ha debido de enfrentar y aclarar porque ahí es que está una de las partes de, de la incertidumbre de la sociedad. San Francisco ya no puede definitivamente como sociedad estar ajeno a esa realidad yo creo que esto es un problema que debemos afrontarlo todos y llevar hasta esto hasta las últimas consecuencias. Yo sé que es más viable que esta empresa ponga en acción toda su, todo su capital y todos sus negocios en pos de resolver esto, aunque sea a plazo o a lo que sea, pero no que se salgan con la suya. Mira, Francis, hay alguien que nos escribe, refiriéndose a Matrillé, que dice, buenos días, el 6886, tengo que decir que Francisco Matrillé, lo ponemos en pantalla, dice la persona, tengo que, tengo que decir que Francisco Matrillé lo conoce este pueblo y es serio, o sea, sí. se refiere a usted como una persona que no ha cometido y que no está involucrada en todo esto, la hay manera un tanto en que afect... de chivo expiatorio y buscar culpables donde no lo hay El... para poder tomar tiempo. Para mí ha sido un proceso de ellos tomarse un tiempo, sí. de la ganar espacio y tener un poco de tranquilidad respecto a la presión social ahora. Matrillé. ¿en qué etapa está? La investigación que corresponde a ti. ¿Y qué será lo próximo que tus abogados y tú estarán haciendo en justicia? Ya hubo una apelación a la medida que, te que tengo de visita periódica, pero los jueces de la Corte de Apelación determinaron que como quiera no era para tener a matriz preso por los argumentos de prueba en contra mía. Una libertad que tengo para visita periódica, como decía ahorita, pero simplemente ir a visitarlo. El proceso está en que esos meses por venir de esa visita periódica cuando llegue el límite no. deben acusar a Matrié de lo que quieran acusarlo. Pero va a ser en Barde. Mis abogados dicen que acusen e investiguen los meses que quieran. Que Francisco Matrié es un inocente. Ajá. Y que sepan los clientes de Muney el pueblo en general. Que Matrié no es un ladrón. No. Que no lo ha robado. Tranquilo. A nadie un centavo. Te creo. Sí. Te creemos. Y que mis hijas, que son las tres profesionales. Sí. Es de sacrificio que hemos llegado ahí, mi esposa y yo. Mire, hay que decirle, Matrillé que el tiempo le dará sí. la razón. Eso sí es verdad. Y, y dejará ver que este accionar de una compañía que busca... Eh, que los errores que cometió o lo que pudo suceder de encharcárselo a sus empleados, aún siendo así, si hay un empleado que ha cometido una falta, es la responsabilidad de la empresa y no buscar eh, pasar un paño a todo esto. Eh, usted debe de estar tranquilo, su familia y la gente de San Francisco de Macorís. Si usted no cometió eh, ese hecho del que se le acusa como bien lo plantea acá y que hay mucha gente que confía en usted, pues quedará demostrado aunque ciertamente ya hay un daño hecho hacia Por su persona ahí. y a su familia. Sí. Matrille, sí. ¿no hay un, un apoyo desde el Estado con abogados para los ahorrantes de Monet. Eso buscan ellos. Que el Estado, o obviamente que la Fiscalía de San Francisco de Macorís actúe con los dueños de la empresa, que si son culpables, aquí la Fiscalía, cuando maturillé, ella actúan contra el perseguido lo, lo, lo detienen, lo traen lo procesan, hacen un boom de en y contra los ejecutivos de la compañía que han hecho nada. nada, hay una complicidad y lo digo aquí, públicamente entre el ministerio público y los dueños de, de MUNE. cuando miden la orden de libertad, aquí el 26 de julio a las 12 del mediodía duran hasta las 6 y media de la tarde para firmarme la orden de libertad ¿saben qué querían? Déjame hasta el lunes detenido a mí. Atención, portal desde de mañana en Telenor. Hay una complicidad del Ministerio Público con los ejecutivos de Munir. porque ¿Por a qué razón? Suyo. Digo esto, lo digo así. <coughs> ¿Por qué contra mí actúan tan rápido y contra ellos no? Y hay que ir interpuesta contra los dueños, y nadie hace nada. Hoy se sienten desamparados los, los ahorrantes. Se, ¿eh? se sienten desamparados, sí. pero no tienen apoyo de nadie. Tenemos algunos ciudadanos que nos escriben, Matrillé, e iniciamos con Olimpia Delgado, desde Salcedo, que dice, saludos al señor Matrillé. Olimpia Delgado le saluda. Hay, hay y... muchos ahorrantes, uh -huh. de ellos envejecientes, sí, sí. de ellos personas que tienen enfermedades terminales, otros que tienen que llevar rigurosamente tratamientos que dependen, dependían de esos ahorros y hoy su vida corre peligro, incluso hay que han muerto ya. Sí, sí, Mira, sí. hay otra persona que nos escribe, Madeline de la urbanización Andújar, que dice ya buen día, una pregunta Matrillé, yo me encontré raro que un familiar llevó a depositar un dinero a la compañía Mune, y le dieron una cuenta de banco para que él lo depositara Dice ella, cuando el cajero del banco escribió el número de la cuenta, él dijo MUNE compañía. Es decir, que la cuenta era de la compañía. ¿Entiendes? Claro, la cuenta de, de MUNE y compañía. Porque muchos clientes iban allá a llevar el depósito. Pero primero iban al banco, hacían el depósito, a la cuenta de MUNE y compañía. Para no hacer el bulto en el camino y llevaban el voucher a MUNE, como que se dieron un depósito de MUNE en su cuenta. Para que le ganaran sus intereses a través Exacto. de MUNE. Hay otra persona que no se escriben. Eh, dice el 7460. Dice el hombre serio se conoce por encima de la ropa. Está frente a un hombre serio porque ellos no le porque ellos no le caen a, atrás a los ejecutivos. ¿Por qué? Pregunta el amigo televidente. Hasta yo lo pregunto. Bueno, Matrillé, en conclusión, ¿qué tiene usted que decirle al pueblo de San Francisco de Macorís, a los afectados eh, por este caso, a su familia? Un mensaje que usted quiera dar. Simplemente mi familia está tranquila. Desde el 26 de julio para acá no duerme bien. Y andamos en la calle de Macorís porque sabemos que somos inocentes. Y a los ahorrantes de Muné que no pierdan la esperanza. Que hay que batallar contra un enemigo muy grande con poderes para poder recuperar sus ahorros. No sus préstamos, sus ahorros. La ciudadanía que sí apoye a los ahorrantes. No lo desamparen, porque solo va a ser difícil. Y tienen en San Francisco de Macorís a un ser serio y responsable, que soy yo. Bien. Muy gracias, bien. A gracias, gracias, gracias, Matrillé. Por... A... Y creemos en ti. Agradecerle a Francisco Matrillé, como decíamos, ex cajero de MUNE y acusado de estafa eh, por la institución. El tiempo le dará la razón. Eso esperamos. Muchísimas gracias. Nosotros en este momento vamos a conectar con WhatsApp. De mañana.